¡Sale a la orden! Uh, gracias, canal. Provecho. Mm, me voy a extrañar los tacos. ¿Extrañar? Sí. ¿De qué me hablas? ¿Sabes si? Sí? ¿Van a quitar las razoncheras para la razón de la annexation de Rosie? No, para nada. Aquí estamos para quedarnos. ¿Oh, sí? Claro que sí. ¿Sí? Claro. Oh, gracias, canal. ¿Quieres más? Sí, por favor. No? Ya está, ok. Mm.